Bienvenidos, en este nuevo podcast pues nos dedicaremos a hablar sobre el cambio, el cambio que tuvo, que tuvo eh, Nokia en los últimos días, meses eh, de su imagen realmente nos vamos a enfocar en la parte de términos de publicidad realmente antes de profundizar el tema es importante destacar que Nokia siempre ha sido una empresa bastante icónica en la industria de la tecnología y ha estado en el mercado durante 150 años, a lo largo de su historia han pasado por altos y bajos como todas las empresas y han enfrentado bastantes desafíos en el mundo actual de la tecnología móvil, ya dando a esto a conocer eh, pues obviamente la competencia ha sido bastante feroz que ha tenido Nokia para adaptarse y evolucionar para seguir siendo relevante en la industria y en el medio listo en, en este sentido el cambio de imagen de, de la compañía lo que yo creo es más que una estrategia más clave eh, que puede ayudar a las empresas a, pues, a la empresa atraer nuevos clientes y mantener los que ya tiene antiguos eh, como para intentar tener como un poco más de evolución en el mundo del diseño y la publicidad eh, la imagen obviamente es bastante fundamental es bastante eh, futurista diría yo y es uno de estos cambios que se dan no tanto por por ganas de, de lanzar un nuevo producto hacer algo mejor sino ya por cambios del tiempo más que todo eh, obviamente es como para mantenerse en, como en auge todavía que la gente deje de recordarlos tanto por sus celulares y los empiece a recordar un poco más para su tecnología y el enfoque que ellos llevan como empresa. Y realmente el, el diseño es moderno, es minimalista, el logo transmite a la empresa una adaptación de tiempos actuales y pues de una preparación como para un futuro de un metaverso de algo así eh, pero realmente eh, los cambios de las imágenes externos de la compañía sino también de la forma en que se comunica con el público ¿okay? bueno, la nueva estrategia publicidad de Nokia se enfoca en destacar la calidad de sus productos y servicios y en cómo se es que mejorar la vida de las personas. Y esto no solo se trata de una estrategia de marketing, sino de una verdadera intención de la empresa de hacer un cambio positivo para la sociedad. Ya saben, con todo este medio ambiental, con todos, con todos estos cambios que se dan a futuro, creo que la empresa ha escogido pues, un logo bastante bastante sutil, un cambio no muy drástico, pero si sí ha sido un cambio que ha generado, pues, vean todas las redes sociales, vean todo el mundo, todo el mundo está exagerando, que porque cambiaron el logo, el logo estaba bien, no necesitan cambios, pero ya sabemos que ellos lo que quieren es, es progresar, regresar en su imagen y no ser y no ser de aquellas empresas que se quedan con el mismo logo y, y, y no cambian como darles voy a dejar un ejemplo como, como la de ComoPan en Colombia hay una empresa que se llamaba Como Pan y solo, solo hacían pan literalmente solo hacían pan Después de muchos, muchos tiempos y muchos cambios en esa empresa, el logo se reformó y ya no solo vendían pan, sino ya vendían otros productos que les dieron mucho más auge, mucha más atención que solo vender pan. Me hago la referencia. Entonces, es eso. Quieren desligarse un poquito de los teléfonos móviles e irse a. a hacer su competencia en otros lugares, en otros productos y me parece muy muy razonable una empresa que, que tenga muchas variaciones de donde de dónde poder llegar a la gente. Eh, realmente no sé, decirles el, el logo de Nokia, me parece que en conclusión es una estrategia bastante bien planteada, muy bien pensada. Debieron llevarse mucho tiempo en pensarla, en, en ejecutarla no mucho, pero sí en pensar en el momento exacto, en, en cómo cambiar. Y eso deberían hacer todas las empresas. Creo que, que muchas, muchas empresas, de la que sea, empresa de lo que venda, se quedan con el mismo logo. Es para, a veces, para no gastar porque es un gasto bastante amplio en cambiar una imagen corporativa, pero a veces es necesario, a veces es necesario, ya que las, las empresas necesitan, necesitan un revolcón absoluto para salir adelante en estos nuevos tiempos que están modernizando todo, en estos tiempos de inteligencia artificial en estos tiempos de, de, de cambios drásticos. Entonces, eh, los invito a que revisen sus empresas, sus emprendimientos, en que si su branding y su logo eh, y su imagen o marca están ya adecuados a estos tiempos modernos. Eh, no les digo que lo cambien Porque eso es su decisión de ustedes Si lo quieren cambiar o no Si creen que es necesario o no Pero para mí Creo que toda empresa tiene que evolucionar Cambiar Tiene que estar al tanto De las nuevas tendencias De las nuevas novedades que se sacan Alrededor de su nicho De empresa Entonces eh, Nada Les dejo esta reflexión que que todas las empresas necesitan necesitan un revolcón tanto en imagen como en productos, como en cómo manejan las situaciones, como en cómo manejan a su empresa, tienen que darse darse ese tiempo para saber, oiga, estoy haciendo esto bien, lo seguimos haciendo igual, hay cosas que se pueden mejorar, eh, sí les va a costar dinero, todo cambio que se haga les va a costar dinero pero es eso, si ustedes se quedan en su zona de confort van a seguir haciendo pan y van a seguir haciendo lo mismo y nunca van a evolucionar esa es como la reflexión de hoy espero que um, les haya gustado este podcast de 8 o 9 minutos eh, siempre como la tendencia de que um, todo tiene que cambiar todo tiene que evolucionar tu empresa tienes que mejorarla cada día eh, cambiar tu imagen, cambiar eh, los ciclos que haces cambiar a la gente que está trabajando contigo eh, darles nuevas herramientas no digo que los vayas a echar, pues si es necesario echarlos pero la medida es cambiar siempre que es un paso, es un paso hacia afuera no a la zona de confort que estás me estamos viendo, gracias. Espero se suscriban y dejen sus preguntas.